chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Hoy quiero traerle este hermoso arete, miren qué belleza, eh, de arete Laila, le voy a poner ese nombre. Eh, en la cajita de descripción le voy a dejar el link donde yo vi este arete, para que ustedes también puedan seguir ese canal. Bueno chicas y chicos también, porque hay chicos también que siguen este canal. Bienvenidos sean todos a las nuevas suscriptoras, bienvenidas sean, gracias a todas por el apoyo. No se olviden de suscribirse, de regalarnos un like y de seguirnos en las redes como el Rincón de Rosy RD. Bueno, y chicos y chicas, miren, para esta ocasión vamos a hacer este hermoso arete en perlas. Es muy fácil de hacer en perlas y cristales. Espero que a todos les gusten, que nos regalen un like y que por favor. Suscríbanse a nuestro canal para que el canal siga creciendo y también poda, podamos brindarle mucho más videos bonitos, lindos y prácticos para que ustedes también puedan hacerlo. Bueno, para empezar, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete Leila. Vamos a trabajar con cristales del número 4. Cristales del número 6. Perlas del número 8. Perla del número 12. Esta perla mide 12 milímetros. Un enganche para arete laminado. Mosa silla de la número 11. Nuestra amiga las pinzas, tijera aguja e hilo bien todos los materiales que están aquí también pueden ser sustituidos por el color de su preferencia y por los materiales de su preferencia bueno chicas para empezar vamos a tomar nuestra perla de esta forma vamos a pasar la perla y vamos a tomar 15 mozasillas de la número 11 tomando 15 mozasillas de la número 11 aquí tenemos 10 faltarían 5 bien tenemos ya en nuestro hilo tenemos 15 mozasillas de la número 11 ¿Okay? vamos a entrar, miren nuestra perla y nuestro hilo, vamos a entrar del lado contrario de la perla y vamos a pasar nuestro hilo así de esta forma dejando un breve espacio, un pedacito de hilo así para sostener a esto vamos a repasarlo a repasarlo con cuidado, que no se nos salga nuestro hilo Bien. seguimos repasando nuestro hilo hasta llegar aquí entonces vamos a alar un poquito y vamos a hacer un pequeño nudo doble, dos veces apretamos ahora dejamos nuestro exceso de hilo aquí como pueden ver y vamos a entrar a través de la perla de la perla número 12 Así. nuestra próxima secuencia será una mosasilla 11 un cristal 4 una mosasilla una perla de la número 8 una mozacilla el cristal 6 mozacilla perla 8 mozacilla cristal 4 y mozacilla entonces vamos para a ponerlo así en cámara para que ustedes vean cuál es nuestra secuencia la pueden ver tenemos cristal 4 perla 8 cristal 6 perla 8 y cristal 4 todo acompañado de moza silla ahora lo que vamos a hacer es entrar otra vez hacia la perla así de esta forma y vamos a pasar así vamos a pasar el cristal 4 y la moza silla, y nos vamos a detener en la moza silla. A esto, claro está, tienen que repasarlo. Vamos a repasarlo para que ustedes puedan ver cómo queda. Vamos a repasarlo, que así ustedes van a ver cómo queda. Yo no lo iba a repasar, pero vamos a hacerlo para que ustedes puedan verlo. Bien, lo pasa, repasamos. Y ahora vamos a entrar otra vez en la mozacilla. Entramos otra vez en la perla. Ahora nos pasamos la primera mozacilla que pusimos y nos vamos a detener en la mozacilla. Así, de esta forma. Y vamos a tomar nueve mozacillas. Tenemos tres tres y nos falta una para completar la número 9 tenemos nuevo mozas silla 9 Así si la pueden ver y pasamos la silla que está justo en el cristal justo en el cristal del número 6 pasamos la mozas silla cristal y silla, y nos detenemos aquí Así de esta forma, ven, hicimos en forma de una orejita otra vez. Vamos a hacer la misma secuencia. Tenemos tres, tres más, nos faltarían dos para completar las nueve. Entonces, vamos a hacer la misma secuencia, pasamos por las mozasilla y el cristal del número 4 así ¿ven? ahora lo que tenemos que hacer es pasar otra vez a través de las mosas, y sí, de la perla del número 12 bien ahora sí, vamos a cortar nuestro exceso de hilo, porque ya todo nuestro trabajo está asegurado ¿verdad? vamos a cortar nuestro exceso de hilo cortamos y ahora, miren, vamos a, presten un poco de atención a esto, que vamos a hacer aquí. Vamos a subir, miren, lo voy a poner así para que ustedes lo puedan ver. Vamos a subir a la del aquí pusimos 15 musasillas. Vamos a subir a la mozasilla del número 7. Pasamos 3. Pasamos lo voy a hacer así para que ustedes puedan ver el conteo pasamos tres más y ahora nos vamos a detener en una porque buscamos la silla del número 7 ahora vamos a darle vuelta porque vamos a ir para esta parte para la parte de arriba lo que vamos a hacer es hacer esto Miren, vamos a subir las 15 sillas vamos a bajar esta y esta porque tenemos que unirlo así entonces de esta de, de esa que están aquí que pusimos las nueve vamos a buscar la número 5 miren pero sin contar esta de esa unión sin contar esa entonces lo que vamos a hacer es contar 5 de las 9 que pusimos entonces una 2 tres 4 y aquí está la 5 Entramos, apretamos y aquí nos vamos a dirigir a ese extremo buscando otra vez la número 5 de las 9 que pusimos anteriormente. Recuerden, esas que están aquí, que son de la unión, de la primera unión, no la vamos a tocar, no la vamos a tocar. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y aquí está la número 5 entramos y vamos a alar vamos a hacer esto ¿Ven? entonces miren dónde cayó nuestro hilo y justamente vamos a entrar en estas dos mozasillas que están aquí pudieron ver así de esta forma vamos a Vamos a asegurar nuestro trabajo otra vez nuevamente, repasándolo. Así. Bien. Y entramos otra vez, miren, por las dos musasillas que pusimos anteriormente. Bueno chicas, espero que este arete Leila les guste, que nos regalen un like y que por favor se suscriban a nuestro canal que compartan nuestros videos miren lo que hicimos fue subir hacia ese extremo hacia esas musas y que están aquí y vamos a pasarlo a las musas al cristal vamos a entrar al cristal del número 6 despacio para que su aguja no se vaya a romper ni subirlo tampoco miren ¿Ven? entonces aquí estamos parada en el cristal número 6 y a esto vamos a tomar 6 mozasillas de la número 11 así y vamos a pasar a través del cristal Bien. sin pasarnos en las mozas sin pasar a las sillas vamos a hacer un poquito de presión y que la aguja no no indique por donde tengamos que pasar bien, a esto por favor repásenlo otra vez, nuevamente repásenlo de esta forma así y otra vez miren este es un arete muy bonito muy práctico para esta navidad es muy bonito miren, nos quedamos en la número en la número 3 entonces vamos a pasar a esta la número 4 y vamos a tomar cuatro mozasillas 4 mozasillas y nos vamos a pasar y vamos a entrar en dos vamos a hacer esto es un arete muy práctico muy bonito ahora para regalar en navidad a ese a esa amiga a esa compañera de trabajo eh, para hacer un regalito hecho a mano está de verdad muy bonito y muy práctico y muy fácil de hacer bueno chicas regalen un like compartan nuestros vídeos suscríbanse por favor y así nuestro canal sigue sigue creciendo cuando ustedes se suscriben tienen la ventaja de que YouTube le notifique, le notifica cuando hacemos videos nuevos, así que suscríbanse, activen la campanita y regálenos un like. Aquí estoy haciendo un pequeño remate porque ya terminamos. Miren, estoy haciendo otro. Bien, ahora con mi encendedora que tengo aquí voy a, voy a quemar. También pueden cortar con la tijera ¿Eh? miren qué bonito miren qué hermoso quedan esos aretes y muy fácil de hacer muy práctico de verdad que sí, a mí me encantaron eh, recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el link donde yo pude ver estos hermosos aretes miren si gustan también pueden hacerlo en la parte de atrás si gustan, también pueden hacerlo con perlas más pequeñas. Pero de verdad, miren, son muy hermosos, muy práctico de hacer. Miren qué belleza. Y muy fácil de llevar, no pesan para nada. Bueno, chicas. Nos vemos hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Recuerden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestros videos con, con el que más les guste. De verdad suscríbanse, compartan. A las nuevas suscriptoras bienvenidas sean. A las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas y nos vemos pronto. Bueno, a las chicas y a los chicos de la comunidad. Nos vemos muy pronto en otra entrega de Rincón de Rosy. Se les quiere, bye.